¿Qué tal chicos? Soy Luis freak y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos cumpliendo con un reto que, que encontré en internet y es eh, poder adivinar el anime que estamos viendo en pantalla en base a su opening y tendremos alrededor de... son más o menos 101 animes en alrededor de menos de 10 minutos... Así que si quieren hacer este, este quiz o esta, esta prueba, los links van a estar aquí abajo, pero si lo quieren hacer junto conmigo, vamos a estarlo haciendo. Se supone debes de teclear el nombre del anime al mismo tiempo, pero la verdad es que no, soy, no sé teclear tan rápido, por lo que voy a estar diciendo el nombre del anime y estar anotando si es o no una respuesta correcta en pantalla. Así que chicos, quédense conmigo, vamos directo al este reto que de verdad estoy muy emocionado de <risa> hacerlo. Por cierto, creo que cabe destacar que estos son animes muy muy clásicos. Estamos hablando de que es de 1963, esto es muy muy viejo, hasta el 2010. Así que posiblemente muchos de sus animes hayan empezado y terminado antes de que ustedes siquiera nacieran. Yo nací en el 91, así que creo que será normal encontrar animes de aquí en adelante que pueda reconocer. Así que vamos a empezarlo chicos. Bueno, de inicio eso es Astro Boy, es, es bastante obvio y... Y no creo que nadie lo, lo conozca, nadie no, no, lo, no lo conozca Y esto está muy alto Ok, ese es Astro Boy Ese es Meteoro Sí, inclusive sacaron la, la película de Live Action No tengo idea qué es eso Esto es muy, muy viejo Eso se ve muy de los 70's s ver, de Charlie o algo por el estilo ¡Ey! Ese es Candy Candy Inclusive lo dicen en la canción, es Candy Candy. No tengo idea quién es esa. Ni idea. Uh, Quizás Gondam. Dragon Ball. Lee el original. Antes del Z. Uh, Ranma. <risa> Fantasy. Caballero del Zodiaco. Sensei uno de los openings más memorables en la vida Dragon Ball Z creo sí, ese es Dragon Ball Z, ¿no? Radma en medio, entonces el otro no era Radma y medio oh, tanto recuerdo de mi niñez Sailor Moon clásicos de clásicos entonces también es que tienes que ver, o sea, son tan clásicos no tengo idea de cuáles son son tan clásicos que tienes que pasar por ellos ¡Yo, hijo Había olvidado este anime. Lo amé por tanto tiempo. Uh, ¿Guerreras mágicas? Creo. Gundam. Gundam Win. El, el original, el primer Gundam. Y otro mecha es Evangelion. Ten, ten, ten, ten. Na, na, na, na, na, na. Dragon Ball GT, eso es muy sencillo. Oh. Uh, Detective. Conan, creo. Samurai X, eso no se me... ¿Qué tienes que ver? Esto es un 10 de 10 de anime. No tengo idea cuál es ese. Uh, Berserk. Creo. Pokémon. Wow, esta canción es muy diferente a la que conozco. Se me hace muy conocido, pero no tengo el nombre. Sakura Car Captor, uno de mis primeros amores en, en el anime. Uh, uh, uh, uh, uh. Kaibo, Ka Cowboy Bebop, otro de los clásicos. No tengo idea cuál es ese. Cry Gun. Ese solo de guitarra no se puede olvidar, es Gun. No tengo idea por qué es Digimon, temporada 1. What the fuck? Oh, uh, GTO, creo que se llama. One Piece, es One Piece. ¿Qué tan viejo es One Piece? No, ni idea. ¿Qué, qué es esto? ¡Uh! Olvidé el nombre, pero inclusive el, el, el último es un mexicano. Inuyasha. Yo guió -Oh, la primera temporada, cuando todavía era popular y, y yo era todo un profesionales yo oh no tengo idea de cuál es ese no, idea digimon otra vez Temporada na Wow. na na na na na na no no no tengo idea cuál no no no no no no no Se no no no no no no Name, no no Chobits Mi primer amor en el anime, Chi Chobits Ahhhh... Uh, Ghost in the Shield Otro Gondam no, no puedo diferenciar entre Gondam y Gondam no. Naruto Esto nos puede decir que tan viejo es Naruto Tiene casi alrededor de 8 años, 9 años quizá Uh, recuerdo ese anime pero no recuerdo el nombre mm. Full Metal Alchemist jaja. <risas> <risas> uh, ese se llama Wolf Wolf, no, no recuerdo el nombre, pero llevaba Wolf en algo. No recuerdo ese, ese es Bleach, no recuerdo el anterior. El otro de los clásicos del core, así que Gantz. Recuerdo que me gustaba mucho los Opening de No tengo idea cuál es este. Pero se ve como comedia. Nope, ni idea. ¿Qué es esto? Ni idea qué anime es este. Uh, no. No, es cierto. No tengo ni idea cuál es ese. ¿Ah? Nope. Creo que me perdí unas cuantas generaciones de anime. No tengo ni idea cuál es este. Uh, ese es. Ah. Es donde juntan a todos los, todos los personajes del clan. Fuck. No, olvide el nombre. Son. Son animes que recuerdo haber visto hace mucho tiempo, pero no recuerdo los nombres. No recuerdo el nombre. De nuevo. Esto es malo para mí. Death Mountain. Me más el, el otro opening con el hardcore metal. No tengo idea qué es esto. Fates of Night, la, la ruta original. Con Saber. No tengo idea qué es esto, pero es un episodio muy oscuro. Yetama. Una de mis comedias favoritas de hace mucho tiempo. Ah... Uh, ¿Clan? Creo que es Clanan. Creo que sí, por el diseño es, creo que es Clanan, Esa es Nana. Un anime excelente si te gusta el romance. Recuerdo este. Recuerdo que es para chicas, pero no recuerdo. Las chicas superpoderosas. Ok, supongo que es anime. Oh. Uh, ok. Creo que nos saltamos un poco ahí. Y... Sé, sé que debo recordar el nombre, pero no recuerdo el nombre de ese. Ni de este. Fuck, me estoy humillando yo solo. Oh, ese se ve mucho más reciente. Pero no tengo idea del nombre. Oh, por un momento pensé que era Evangelion de nuevo. Sé que ese es Yaoi, pero no recuerdo el nombre. no veo Yaoi. Y ese es alguien. Es de nuevo Y... Pensé que era Fully Cully, pero no no, no no, es Fully coolie. Siento que, que, que perdí toda una generación de anime Esto, No recuerdo ninguno de estos Ok nope. Otra vez Gundam Una o sea, de sus tantas, tantas versiones y temporadas Uh, ese es... Love Complex. Sí, una muy, muy bella historia de amor. Es Es Lockstar. Una increíble comedia. Y ese es. Fuck, I forget the name. Olvido el nombre. Ah. Uh... Ese es el anterior. <coughs> el anterior, el anterior, el anterior. El nombre, el nombre, el nombre, el nombre. Fuck, ¿por qué soy tan malo con los nombres? Ese es Rosario Vampiro. Ah. No tengo idea. ¿Soul Leader? Creo que era Soul Leader. Creo. Oh, Wolf of Species, uno de mis animes favoritos de toda la vida. Oh, fuck. ¿Por qué es que no puedo recordar los nombres de estos animes? <coughs> Lo siento, chicos. No. Nope. Full Metal Alchemist Creo que es Pro de uh, No tengo idea. ¿Qué Creo. Sí, qué yo. Muy buen anime. ¿Qué yo Tuvo que en la segunda temporada Y eso fue todo Ok chicos, voy a contabilizar mis, mis aciertos Espero que Que no haya los haya decepcionado En cuanto a mi conocimiento de anime Son algunos muy muy viejos y siento que me perdí de muchos Así que yo los veo en un rato Para saber cuántos acepté Ok chicos, después de un conteo y un día después Me doy cuenta que tuve un, un total de 51 aciertos Lo que hace que sea pues, prácticamente un 50% de, de Respuestas correctas Aquí pueden ver la lista completa de los animes que, que aparecieron en el, en el video De hecho, bueno, uh, ah, así está mejor Lo siento, un animes que aparecieron en el video Y díganme sus resultados, díganme aquí en los comentarios qué, qué animes no conocían, si conocieron algunos o algún otro les llamó la atención Esos son más o menos clásicos de, de animes Muchos de ellos son totalmente desconocidos para mí pero espero que para ustedes también ha sido algo divertido contestar este quiz junto conmigo. Y déjenme los resultados, ¿qué tal lo hicieron? Si lo hicieron igual, lo hicieron peor, lo hicieron mejor. Presúmame si es que hicieron más, más aciertos que yo. Y bueno, muchísimas gracias por ver chicos. Espero hayan disfrutado este tipo de videos. que No recuerdo hace cuánto no hacía un quiz como este. Pero bueno, muchísimas gracias chicos. Suscríbanse al canal si realmente lo desean. Y yo los veo en la siguiente. Bye bye. We're